hola hola aquí estoy nuevamente para compartir con ustedes un mini tutorial de cómo hacer su primer post de una manera sencilla y rápida y sobre todo divertida para que usted aprenda poco a poco pero antes de continuar por favor dele like a este video y compártalo. Uh, es más, le pido que se suscriba a este canal porque voy a estar haciendo este tipo de tutoriales para que usted aprenda cómo hacer de una manera eh, divertida, dinámica sus propios posts. Eh, yo tengo mi propio emprendimiento, así que me imagino que usted tiene algún, eh, algún negocio al que, se ne que usted se dedica, así que este video le puede ayudar. Así que bueno, vamos a comenzar. Aquí ustedes van a encontrar eh, formatos que sirven para Instagram, para hacer sus propios posts, para, eh, para publicaciones en Facebook. Hoy día vamos a tomar uno de los que sirven por, por el tamaño eh, en la plataforma de Facebook. Así que bueno, vamos a comenzar. Haciendo uno eh, que ya está hecho, ¿verdad? En este caso, eh, vamos a suponer que usted quiera promocionar alguna venta o algo para el Día de, del Padre. Bueno, pues entonces vamos a elegir este mini clip eh, que usted puede asociarlo con alguna fragancia eh, de una persona joven, atlética, este, que, que se dedique a algo, ¿verdad? Entonces aquí usted va a jugar con las palabras y al mismo tiempo va a jugar con su creatividad en este caso eh, esto es el video. se los voy a poner no tiene sonido como pueden ver esto es un joven que se dedica pues a la exploración y, y pues eh, ese es su deporte verdad entonces venimos lo cerramos y ahora sí vamos a ir a buscar la imagen que le vamos a adaptar en este caso yo tengo mi website eh, voy a buscar una fragancia en particular que este, hace referencia a una persona joven eh, con estas características. Entonces, a mí eh, me encanta esta fragancia. Yo le hago clic, yo voy a copiar y luego me voy a dirigir a esta sección. ¿okay? Entonces, acá yo solamente eh, lo voy a pasar. Como pueden ver, ustedes solo apretan control y la letra B pequeña. Ustedes van a reducir eh, lo que es el tamaño de la imagen para que no sea demasiado exagerado y que ustedes puedan eh, jugar con los espacios, ¿verdad? Entonces acá esta es la fragancia, ¿verdad? Entonces acá dice eh, feliz día del padre, es eh, super sales. Entonces acá ustedes pueden colocar en esta sección de acá... Eh, algo que ustedes quieran poner en adición y si no, pues solamente lo borramos, solamente ocupamos el espacio, ¿verdad? Entonces acá eh, en este espacio sí, yo lo voy a utilizar, eh, voy a borrar lo que está, ¿verdad? Eh, y voy a poner lo que es la website, que pues es mi, mi eh, lo que yo estoy promocionando, ¿verdad? Ok, entonces esa es mi website. Donde la persona al ver esta fragancia se va a dirigir para eh, poderla encontrar. ¿Okay? Entonces como pueden ver lo acomodamos. Ahora, eh, ¿qué más vamos a ponerle acá? Pues simplemente nada porque ya esto ya está eh, como ustedes quieran. O solamente que lo quieran pasar al español, ustedes lo pueden borrar, ¿verdad? Entonces lo ponemos, lo borramos. Entonces, eh, podemos poner super ofertas, ¿verdad? Para el día del padre. ¿Ok? Entonces, acá este, ustedes lo, lo dejan así y lo vamos a ajustar para que no... Eh, para que no cubra lo que ustedes están queriendo pues mostrar entonces súper ofertas para el día del padre ahora si ustedes quieren colocar eh, algún sonido a esto entonces también ustedes pueden hacerlo primero vamos a ver eh, cuánto tiempo dura que eh, son 11 segundos aproximadamente lo que dura verdad entonces acá eh, ustedes van a venir donde dice audio ustedes le dan clic en audio ustedes van a buscar eh, algo eh, que haga referencia a algo bonito, verdad, a la publicación que están haciendo. Entonces aquí a mí me encantan mucho las eh, las melodías que tengan bastante energía, verdad. Entonces eh, ustedes le dan clic para escuchar eh, cómo es que va a sonar. Si les gusta esa y si no eh, buscamos <risa> otra. Entonces, eh, si es algo que no me gusta, pues entonces um, lo cambiamos. A modo que encontremos algo que les guste. Okay. Vamos a colocar esta. Ok, si es algo que no me gusta, déjenme buscarlo acá en los audios yo tengo guardado varios vamos a ver ok vamos a ver okay me gusta esa entonces ahora lo que yo voy a hacer es eh, vamos a darle play y así es como va a sonar, ¿verdad? Entonces, luego le damos cerrar y ustedes eligen dónde lo van a publicar. Yo nuevamente estoy eligiendo lo que es la página de negocio que tengo ya establecida en Facebook. Si ustedes no tienen alguna idea de qué es lo que quieren, pues, eh, describir con respecto a este producto, pues pueden jugar con la misma descripción que aparece en su website. Eh, pueden colocar lo que es eh, el nombre del producto, ¿verdad? Pueden copiar ustedes eh, tal cual está. Vienen ustedes y lo pasan. Como pueden ver, esto no es, no cuesta, no es nada del otro mundo. Así que ustedes eh, pueden, eh, pueden dirigir la persona para comprar y ya le hacen clic aquí y ustedes copian el link a donde ustedes van a dirigir a esta persona. Entonces, eh, una vez que ustedes ya lo terminan, pueden eh, publicarlo. Entonces lo vamos a publicar este y luego que hagamos el siguiente ejemplo, entonces ya vamos a ir a la página de Facebook para que ustedes vean eh, pues, la terminación. Así que eh, esto que ustedes están viendo acá es el proceso de terminar este anuncio y este, una vez que ya se llena toda esa línea, esa franja azul, es porque ya el diseño está listo y ya fue publicado. Así que esperamos unos segunditos y esperamos a que la magia se dé. Realmente este, eh, este proyecto de Canva es muy bueno, especialmente para crear nuestro propio contenido. Entonces, eh, bueno, esperamos, como les digo, unos segunditos y ya vamos a... A revisarlo sin embargo mientras esto termina podemos crear otro otro de las publicaciones desde cero esto en blanco que ustedes están viendo acá es un espacio que ustedes pueden utilizar para la creación de un de un post eh, personalizado a su gusto con el contenido que ustedes quieran poner entonces acá si ustedes quieren cambiarlo de color le dan clic aquí a esta cajita de color si les gusta este color eh, celeste pastel ustedes lo pueden dejar a mí me encanta en particular si yo quiero agregarle una foto le dan clic aquí donde dice foto y ustedes eh, van a, a elegir lo que ustedes quieran publicar en este caso vuelvo y les repito yo tengo muchísimas eh, fotos guardadas porque es los productos a los que yo me dedico a darle publicidad entonces, acá ustedes pueden elegir a su gusto el que quieran. Entonces, vamos a escoger, por ejemplo, este de esta fragancia que se llama Caribe Rose. Entonces, eh, en esta ocasión eh, les voy a mostrar, si ustedes tienen Canva, hay dos opciones de trabajar con Canva, eh, gratis y el que se paga. Yo en especial eh, utilizo el que pago, entonces, por eso es que tengo unas... Eh, unos elementos extra que no los tiene cuando usted lo ocupa gratis. Usted le da clic donde dice efecto. Usted le da clic a remover el background del producto. Entonces esperamos unos segundos. Y aquí ustedes mismos van a ver cómo se remueve el background de este producto. Así que permítanme un momento. Ok. Y como pueden ver, se removió la parte blanca que estaba. ¿verdad? y quedó solamente así como está el perfume, sin nada eh, pues en la parte de atrás. Luego de eso, si ustedes quieren agregar eh, algún elemento, o sea, algo para que no se vea solamente el cuadro así como lo van a poner, ustedes pueden leer la descripción de este producto. Por un ejemplo, eh, yo siempre juego con el contenido y eh, siempre estoy buscando eh, algo que relacione con la descripción entonces vamos a ver, permítanme un momentito, porque así como se los estoy enseñando, es así como lo trabajo porque siempre le busco un sentido a la publicación, me imagino que ustedes también van a querer darle un sentido a la publicación entonces aquí dice, mire, moderna fragancia, dice frutal con notas de durazno, magnolias y vainilla entonces yo me voy a Google Pongo la palabra Durazno. Durazno. Entonces, busco imágenes de Durazno. ¿Verdad? Entonces, acá, si yo quiero, eh, voy a poner, voy a copiar, eh, pues, la foto. ¿Ok? Luego me vengo acá, el contenido, perdón. ¿Ok? Si yo quiero, pues, lo coloco acá. Y le voy a borrar lo que es el background. Entonces, un momentito, quédense conmigo y ustedes van a ver cómo es que se crean estos posts eh, usando un poquito su creatividad. Vamos a borrar lo que es el background. vuelvo y Les repito, aquí esto es una función que usted la va a tener disponible siempre cuando usted este, pague los 12.99, pues que es la mensualidad de Canva. Así que un momentito, vamos a, a esperar a que se borren y este vamos a acomodarlo vamos a ver qué pasó con nuestra imagen ok ya quedó removido si ustedes quieren lo van a, a hacer más pequeño okay. vamos a colocarlo por aquí entonces recuerdan que los ingredientes son vainilla vainilla y magnolia esto solamente es una idea para que ustedes sepan eh, cómo es que yo trabajo, pero ustedes pueden elegirlo a su gusto. Entonces acá vamos a elegir este, alguna flor de vainilla, ¿verdad? En este caso está esta, pero si no quieren elegir esta, vamos a ver esta otra. Entonces esta está más bonita, ¿ok? Entonces la elegimos, copiamos y eh, esta la vamos a borrar acá. Okay, y pasamos acá, okay, entonces vamos a hacer lo mismo, verdad entonces esta la hacemos más pequeñita, le borramos el background así que permítanme un momentito para que usted vea cómo nos va a quedar. Ok, aquí la intención es que se debe de jugar con la idea, con el contenido para que quede original, no es lo mismo copiar y pasar verdad un trabajo de otra persona que hacer su propio contenido yo sé que les va a gustar así que bueno entonces acá si ustedes quieren la pueden poner más acá al centro verdad entonces recuerden es durazno Magnor eh, vainilla entonces hoy tenemos que buscar lo que es magnolia así que un momentito ok vamos a buscar la vainilla Ok, entonces aquí vamos a encontrar las imágenes de vainilla, ok, se parece a esa. Entonces, la que pusimos ahora, vamos a buscar magnolias, ok, y aquí tenemos la flor de magnolia. Entonces, usted lo que hace es igual, usted va, eh, puede buscar una fotografía, la va a copiar y la vamos a editar, así que permítanme, esto no es lo que quería, vamos a ver, ok, Entonces tenemos esta, vamos a copiar y la vamos a pasar, ok, vamos a ver, Ok, entonces tenemos la magnolia acá, nos salieron dos, vamos a borrar una. Okay. ok, entonces ahora vamos a borrar su background. Si permítame un momentito, mil disculpas que está algo lento lo que es la internet hoy día, no sé qué me le pasa. Pero eh, ya que lo comenzamos, lo vamos a terminar para que quede usted contenta con esta creación que vamos a hacer, así que permítanme un momentito, sé que su tiempo es valioso, pero igual quiero compartirle para que usted vea lo bonito que quedan los diseños, ok, entonces acá tenemos la flor de magnolia, si ustedes gustan la pueden poner aquí abajo, verdad, si gusta esta también la pueden poner hacia un lado, y esta la pueden hacer un poquito más grande, si ustedes gustan, ¿verdad? Entonces, acá vamos a copiar eh, la descripción. Copiar y pasar, es todo lo que hay que hacer. Vamos a ver. Ok, entonces acá esto ya le da un poquito más de sentido a lo que es el post. Permítanme un momentito. Okay. Okay. Como pueden ver, una personalidad energética. Okay. Entonces acá usted lo que hace es, puede copiar la descripción ¿verdad? y usted viene para que no esté escribiendo. Entonces usted eh, solo copia y pasa. Entonces mucho cuidado, usted lo copió y lo pasó. Pero ahora resulta que tenemos que ajustar el tamaño para que quede más bonito. Entonces como puede ver, moderna fragancia floral, frutal con notas de durazno, magnolias y vainilla. y como lo pueden ver acá, esto está muy bonito y ahora vamos a buscar cómo... Eh, un elemento que me sirva para cubrir eh, estas partes de acá. Entonces, vamos a buscar... este Vamos a ver... Vamos a jugar con los colores y eh, vamos a poner... Estamos buscando hojas, ¿verdad? Entonces... Um, para ponerlas como un background entonces un momentito si ustedes quieren pueden elegir cualquiera de estas simplemente es para rellenar eh, pues eh, una parte acá que quiero mostrarles ok vamos a ver si encontramos algo que me guste para colocar, esto es opcional de ustedes si lo quieren dejar así como está lo dejan así como está entonces acá esto me gusta entonces, ustedes van a decir, pero usted está cubriendo lo que está haciendo y vamos, aquí va a venir la magia. Okay. Entonces, acá vamos a darle clic donde dice posición y vamos a darle clic donde dice vende back. Okay. Entonces, aquí volvemos y este lo ponemos hacia atrás también. Okay. Como pueden ver. Estamos haciendo sobresalir los eh, la flor y la fruta de esto. Así que, como puede ver, queda muy bonito. A mí me encanta. Y ustedes tienen algo diferente. Esto es el original. El modelo, ustedes lo eligen. Este, ustedes pueden ir pensando en qué en qué más pueden ponerle. Si usted quiere dejarlo así como está. Puede dejarlo así como está. Sin embargo, usted puede modificarlo y puede ponerle algo pues más a su gusto. Entonces, uh, puede jugar con los elementos que tiene a su favor. ¿Ok? Como puede ver acá, usted lo va editando y usted, eh, perdón, usted... Eh, tiene algo más diferente a su gusto. Eso es todo lo que tiene que hacer. Jugar con los espacios. Tener sus propias ideas. Para que su trabajo quede más bonito. ¿Vean? Eso es todo lo que hay que hacer. Y aquí tengo un post muy original. Eh, si yo le voy a cambiar las letras, lo vamos a poner blanca por una sencilla razón. Eh, porque acá, eh, para no hacer contraste con lo que es el, los colores, ¿verdad? Pero, si ustedes quieren dejarlo blanco, lo dejan blanco. Y si ustedes quieren dejarlos en negro, lo dejan en negro. Igual, sirve de mucho para que las personas vean cuáles son más de cerca los ingredientes. Ahora, un dato muy importante. Eh, yo como les digo, tengo mi propia website y yo siempre pongo lo que es mi logo para poder este, que la persona sepa dónde lo va a encontrar. Entonces acá yo le doy clic en text, voy a elegir este tamaño, va a aparecer este, este espacio acá y aquí voy a escoger escribir mi website ok, usted eh, si está viendo este video y pertenece a otro negocio no importa, usted lo que está haciendo es aprender ideas de cómo eh, promover su, su negocio, verdad, entonces acá usted lo hace más pequeño y lo dejamos acá en esta dirección si usted gusta. para que quede más bonito ahora ¿qué más le podemos poner a esto si usted me pregunta a mí pues entonces vamos a dónde están los elementos y si usted quiere ponerle como sparkles escribimos la palabra sparks tenemos eh, de las que no se mueven y tenemos de las que se mueven usted va a poner animadas y aquí le aparecen de las que se mueven. Entonces, si le vamos a poner elementos que se mueven, eso significa de que vamos a darle eh, movimiento a lo que estamos haciendo y que las personas al verlo van a ver eh, que tiene algo extra, ¿verdad? Entonces, vamos, vamos a ponerle por acá, vamos a poner algún Spark. Permítanme un momentito. Y vamos a escoger uno. Vamos a ver, esperar mientras se carga. Aunque no debería, ¿verdad? Pero igual vamos a ponerle uno solo para que usted vea cómo se vería si le ponemos Spark. Entonces vamos a elegir este. Si ustedes ven, aparece bien grande. Pero vuelvo a lo mismo: ustedes agarran la esquina y lo hacen más pequeño. Entonces usted viene y si usted quiere lo arrastra hacia acá. Lo hace más pequeño. Si usted quiere lo deja así, ¿verdad? Haciendo como referencia que el spark viene de la fragancia, pero en este caso eh, cubriría pues acá, ¿verdad? ¿vale? Entonces vamos a darle un vueltecita que quede acá de este lado. Si usted quiere lo deja así. Pero en este caso, a mí, si, yo, si queda mi opción, entonces yo mejor lo dejamos nuevamente como estaba. Así. Como señalando la botella del perfume. Aquí, permíteme, déjenme corregir acá. Y vamos a ver. déjenme mover esto para acá y déjenme ajustar esto hacia acá perfecto pues ahora sí y ahora volvemos con las letras de la descripción hacia acá entonces lo dejamos de esta manera qué les parece a mí me encanta y si yo lo voy a hacerle play para ver cómo se va a ver es así como se va a ver mi post entonces como pueden ver está muy bonito está muy limpio y sobre todo que es mi propia creación, no he copiado el trabajo de nadie, he hecho mi propia presentación. Entonces, si yo quiero ponerle un sonido, le voy a poner un sonido, si no le quiero poner sonido, no le pongo sonido. Entonces, solo voy a hacerle clic acá, vamos a buscar un sonido, un audio, para ver si, eh, si se le quiere poner. Entonces, permítanme un momento, vamos a los audios, vamos a ponerle este. Okay. Entonces, una vez que ya se lo asignamos, entonces lo vamos a compartir. Igual, vamos a la página de negocio, voy a llenar la descripción. Aquí voy a, co a copiar esta descripción, lo voy a pasar, ¿verdad? Y este voy a, a poner lo que es la referencia de mi página para que esta persona pueda entrar y pueda eh, comprar, verdad? Entonces ustedes mismos pueden hacerlo con sus contenidos. Entonces vuelvo y les digo esto es el proceso de cómo se hacen los los posts animados, verdad, con música. Este Y ustedes mismas lo pueden hacer. Así que se los estoy explicando de una manera despacio para que ustedes mismos vayan este, explorando los diferentes elementos que tenemos acá para eh, poder hacer sus creaciones. Entonces, um, mientras eh, se hace la publicación, voy a, a ir a la página de Facebook. Voy a buscar el post que hicimos al principio, permítanme un momento, el cual acabamos de, eh, de enviar. Así que permítanme, vamos a refrescar la página de Facebook y ustedes van a encontrar acá. Que quedó pero precioso la creación que acabamos de hacer. Y aquí ustedes van a poder eh, escucharla. Y esta es la anterior. okay entonces, como pueden ver, eso fue... Lo que quería compartir con ustedes, por favor, eh, suscríbanse a este canal, compartan la información para que más personas puedan aprender, sobre todo utilizar esta nueva herramienta de Canvas. Okay, gracias.